Vivimos tiempos especiales, tú ya lo sabes, estamos eh, con constantes noticias, como olas que van y vienen, tú sabes a lo que me refiero. Sin embargo, nada de esto tendría que ser una preocupación a medida en que estamos aprendiendo las lecciones. Ya el año pasado fue bastante enseñanza que recibimos, no podemos seguir viviendo como antes, no podemos seguir pensando como antes, no podemos darnos el lujo de tener hábitos antisaludables, no podemos ignorar que mi relación con la naturaleza es fundamental si quiero hablar de salud. Quiero hoy en este reencuentro, que ahora sea más frecuente, por esta vía, recordarte la importancia de ir wow. em, revalorizando nuestra relación con la naturaleza, montaña, playa, bosque, parque, huerto, lo que tú quieras. Es interesante. Antiguamente no había grandes ciudades, antiguamente la vida urbana era la excepción, lo normal era vivir en el área rural, en el campo, casi todo era campo. Hoy las ciudades han crecido, estamos en presencia de megaciudades, eh, el ser humano se está olvidando, la gente joven se está olvidando, están atrapados por la tecnología mientras... Eh, la salud se va debilitando, incluso el equilibrio a nivel mental emocional queda terriblemente fragilizado por esa ausencia de ver naturaleza. Mucho tiempo junto a pantallas, mirando de cerca, problemas visuales a mediano plazo, mucho tiempo sesados entre cuatro paredes, ambientes polucionados, esto facilita también contagios y, y todo eso que está tan vigente en este tiempo, la necesidad de ir eh, revisando nuestras prioridades, en qué se va nuestro tiempo, la importancia de ir reduciendo necesidades para que haya tiempo para estar en el bosque, en el parque, en la montaña, en fin, con la naturaleza, eso es algo que no podemos perder de vista. Este mes, abril, se recuerda el Día de la Tierra pronto y... Y no tiene que ser un día más, un día que se hagan alusiones y 364 días eh, olvidado el tema. La ecología tiene que inducirnos a nuevos estilos de vida, a nuevas maneras de ir eh, elaborando eso que llamamos el arte, el arte sagrado de vivir. Creo que hay mucho para aprender de de las diversas culturas indígenas de la selva, de la montaña. Creo que hay mucho en la sabiduría ancestral que podemos ir recuperando. Creo que tiempos como estos son una invitación a ecologizarnos y llegar al punto en el cual hagamos de nuestra vida una experiencia inolvidable, transformadora, una fiesta de crecimiento, un festín natural, donde la vitalidad lo agradezca y se exprese en salud y en bienestar. De eso se trata. Incluso en tiempos como estos podemos seguir optimistas porque aún hay naturaleza, es más, tenemos que ser defensores de ella como una manera de dejar a las nuevas generaciones un planeta como conocieron nuestros abuelos. Hasta la próxima.